Bienvenidos a mi canal Creación de Betina, un saludo muy especial para todos, especialmente para Lisbeth Borja, Judith Castro, Alison Carrillo, Alicia Navarra, Scarlett Aguilar y Genesis Mendoza. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta cajita para que la obsequies a tu pareja en tu primer aniversario, recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. vas a cortar un cuadro en cartón duple de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo vas a medir en un extremo 8 centímetros traza la línea en este otro extremo 8 centímetros traza la línea de ancho vas a medir 14 centímetros por 14 centímetros de largo este lado quedaría de 8 centímetros quiere decir que los cuatro lados miden 8 centímetros vamos a cortar en este lado Y hacemos lo mismo en este otro lado. Vamos a tomar la regla y vamos a repasar cada línea para luego doblar. Cortamos aquí un poco, que me faltó, y seguimos haciendo los quiebres. Ahora con el marcador negro de punta delgada vamos a decorar la parte interior de la cajita, podemos escribir frases o palabras, hacer corazones o puedes decorar como tú desees hacemos corazoncitos Nos quedaría así solo decorar la parte superior e inferior estos dos lados no los decoras ahora para armar la base debes aplicar la silicona en estos lados ahora vamos a hacer la tapa, vas a medir 4 centímetros, traza la línea, 4 centímetros traza la línea, 14.5 de ancho por 14.5 de largo y traza la línea, vamos a cortar Y como siempre lo hemos hecho vamos a repasar las líneas con la regla y la tijera vamos doblando para luego armarla con silicona, antes de armarla vamos a decorar esta esta parte de la tapita, lo que hice fue hacer esto señale con el lápiz simulando pues que la iba a armar y en esta parte vamos a decorar lo hacemos así porque como en esos lados va pegadas las otras tapitas entonces no es necesario decorar ahí nos quedaría así ahora vamos a escribir acá una frase pueden escribir una frase, pegar una foto o copiar un mensaje en este caso escribí te amo vamos a delinear con marcador negro para que se vea más y aplicamos la silicona y armamos la tapita nos quedaría así acá ya la base está armada y la tapita lo que hizo fue delinear, hacer corazones hacerle rayitas y delineé con rojo las letras a colocar la tapita, acá corté unos corazones lo que hice fue aplicar la silicona líquida, pegar el corazón, vamos a delinearlo con marcador negro esto es para que los corazones resalten más y de nuevo vamos a delinear con marcador rojo Hacemos corazoncitos y punticos. Acá lo que hice fue cortar tiritas de cinta papel. Apliqué la silicona. Y ya empecé a pegar la tirita de cinta, esto sería para decorar porque encima de estas cintas va un moño, nos quedaría así ahora vamos a tomar 2 metros de cinta papel, puedes utilizar también rojo esta amarilla lo que hice fue decorarla con corazoncitos, los hice con marcador esto es como una opción de decorar la cinta si deseas hacerlo también venden las cintas ya decoradas y vamos a hacer el moño, juntamos las dos cintas y empezamos a enrollar en la mano, le damos varias vueltas, voy a cortar esta parte que me sobra, esta parte de adentro, la parte interior, la parte de encima es de juntar las dos cintas, las dos partes que te quedaron al doblar, ahora cortamos en forma de pico y vamos a doblar en la mitad vamos a coger una cinta, cortamos y vamos a hacer un nudo, amarramos el moñito estas partes de la cinta las puedes cortar vamos a hacer unos piquetes abrimos, hacemos otro piquete en este lado, abrimos ya lo que tenemos que hacer es empezar a sacar el moño de hacer esto le vamos a aplicar silicona y lo vamos a pegar ahora vamos a hacer una cajita más pequeña mide 6 centímetros traza la línea 6 centímetros traza una línea de ancho Vas a medir 6 por 6 centímetros de largos quiere decir que todos los cuadritos quedan de 6 centímetros con la ayuda de la regla y la tijera vamos a repasar todas las líneas vamos a cortar en este lado y en este otro lado, como siempre lo hemos hecho vamos a doblar todos los... o hacerle los quibres a la cajita y estos lados les aplicamos silicona líquida para armar la cajita, lo hacemos así Ahora vamos a hacer la tapa. Mide 3 centímetros, esta la línea, por 6.5 centímetros de ancho. En este lado quedan 3 centímetros y de largo 6.5 centímetros. Quiere decir que todos los lados quedan de 3 centímetros. Volvemos y repasamos con la ayuda de la regla y la tijera todas las líneas, cortamos estos lados y hacemos los quiebres. en estos lados aplicamos la silicona líquida para armar la tapita de la caja nos quedaría así de estas vamos a hacer otras tres quedarían cuatro ahora vas a tomar una foto y la vas a pegar en una hoja de papel rojo, la pegué con silicona líquida y vamos a recortar dejando un borde rojo Ahora lo que vamos a hacer es cortar en la mitad. O sea que cortamos la foto en cuatro. Esto sería para pegarla en las cajitas. Lo hacemos así. Queda como un rompecabezas. aplicamos silicona líquida a esta parte pegamos ahora vamos a cortar corazoncitos de papel rojo para decorar la parte superior aplicamos la silicona líquida y pegamos ahora vamos a delinear el corazón igualmente lo hacemos con esta parte de la foto, hacemos punticos y corazoncitos para decorar hacemos lo mismo con estas otras partes nos quedaría así ahora vas a tomar una hoja negra y vas a cortar una tira de 5 y medio centímetros de ancho por 50 centímetros de largo sería para pegarle fotos de todos los momentos que han pasado juntos la vas a dividir en 10 cuadritos y pinte unos cuadritos con este marcador de vinilo recuerden que si no tienen este marcador de vinilo lo pueden hacer con vinilo o con una hojita blanca cortas una tirita y vas a cortar cuadritos para luego pegarlos así lo haces en toda la tira aplicamos la silicona líquida a la foto y pegamos vamos a doblar los cuadritos Miden 4.5 por 5 centímetros. Ahora vas a cortar otra tira 5 centímetros de ancho por 63 centímetros de largo. Divide en 13 cuadritos de 4.5 cada uno y vas a doblar así. Vas a coger papeles de colores y vas a cortar cuadritos. De 4 centímetros por 4 centímetros. Esto sería para copiar la frase aniversario. Acá dibujé la y la voy a delinear con otro marcador oscuro. Decoramos el cuadrito con punticos y lo vamos a pegar en la tira. acá nos sobran dos cuadritos ahora vamos a pegarle otro cuadrito de 5 centímetros por 4.5 centímetros y doblamos un poco para aplicar silicona líquida y pegárselo acá encima de la letra A acá lo que vamos a copiar es el número 1 o sea el primer aniversario, si estás cumpliendo el 2 o el tercero ya pues ya tú miras qué número le haces y decoramos igual doblamos ahora vas a cortar una tira azul que sería para hacer el mensaje de 5.5 centímetros de ancho por 47.5 centímetros de largo y la vamos a dividir en 8 cuadritos de 5.5 cada uno, sería para copiar un mensaje, acá lo que dice voy copiar el mensaje y lo decoré con un emoji, acá terminamos con te amo doblamos igual ya tenemos los tres las tres decoraciones para las cajitas vamos a tomar las cajitas tomamos primero las fotos y aplicamos silicona en este lado para luego pegarla en el fondo al pegarla vamos sacando la tira de las fotos de los momentos que han pasado juntos ahora vamos a pegar la frase de aniversario aplicamos la silicona en este lado y pegamos también en el fondo y así nos va quedando ahora el mensaje hacemos lo mismo lo pegamos como pegamos las dos anteriores nos quedaría así vamos a tapar ahora esta cajita vamos a coger papel seda lo vamos a arrugar o a estirar hacia adelante y vamos a cortar, hacer picadillo, en esta cajita irían dulces o chocolates o cualquier regalito pequeño que le quieras regalar vamos a ubicar las cajitas vamos, nos quedaría así esto ha sido todo por hoy espero que sorprendas a tu pareja con este novedoso regalo